¡No, no, no, no. Bueno, aquí están los puntuales Cuatro, adelante Pinto Ok, no se vayan los grupos Ellos son los fundadores Un fuerte aplauso para ellos, por favor Ok voy a nombrar los grupos y los jugadores van a entregar los conocimientos también chicos se empiezan a entregar ok por favor entreguen el conocimiento y se quedan aquí por favor pasa la estudiantina Emanuel el representante o director de la estudiantina Emanuel por favor estudiantina Emanuel está Emanuel si no me la quedo yo efectivamente estudiantina Emanuel está Vas a estar a la una. Los que se se los van a quedar los fundadores con la pena. Ay, anda la buena, ¿Ayer? Estudiantina Getzemaní. Ketsemani, bueno, el otro representante.